mirando así un poquito mogollón de sitio de estudios donde puedes grabar y tal. Voy con tu bombo, tac, tac, los cortes bien, la entrada ver, es que bien, que era Fuera de Vitoria y pues ya con las muchas cosas fin eh, Los temas que ya habíamos grabado van a ir con un mogollón de detalles y con muchos arreglos que va a sonar mucho, mucho mejor. ¿Vosotros diréis? Yo... No, no. Hola, no sé si haces y palabras. Un saxofón cada vez vas viendo que la bola crece, y que va quedando más guapo, más guapo, y aparte de que eso te, te aporta energía, ya te aporta un mogollón de ganas, ¿no? o sea, yo creo que sobre todo ahora es más ansia que otra cosa. <ríe>